Existen muchas casas abandonadas en Montevideo, pero las más antiguas son aquellas que guardan misteriosas historias en sus paredes. Vinimos con todo el equipo de investigación. Al barrio Atahual es lo que registramos. Hay una mujer muy. muy autoritaria que de cierta manera es como si fuera la, la dueña de la casa. ¿Qué tipo de manifestaciones? ¿Hay personas enterradas debajo de este sótano? ¿Sí o no? David, yo me quiero ir de acá y ir a buscarla. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Un sonido, un golpe... Pará, pará, pará. Nunca había visto hacer eso. ¿A dónde querés que vayamos? ¿Dónde está los sótano? Eso que fue. Lo que siento continuamente es como si la casa respirara, como si la casa respirara. Cuando era un niño y iba a la escuela, fui al Clara Jackson de Heber, me tomaba el 158, que justamente recorre por la calle Burgues hasta Luis Alberto Herrera, que es donde está ubicado el Clara Jackson, siempre pasaba por enfrente a esta casa. Y no sé por qué, siempre me llamó mucho la atención, me dio mucha curiosidad. Y en este barrio, en el barrio Atahualpa, hay muchas casas abandonadas, muchas casas antiguas, y sin embargo, esta era la única que llamaba poderosamente mi atención. Nunca supe por qué y tampoco me imaginé que 25 años después iba a poder ingresar a ella e investigarla y mucho menos me imaginé que iba a poder documentar lo que documentamos dentro de esta antigua casa. Interesados por lo que Nacho sentía con respecto a la casa, decidimos ir a conocerla. Motivados por la idea de que una construcción antigua como esta pueda retener o guardar en sus paredes la historia, fuimos hasta el barrio a hablar con los vecinos. En la ciudad de Montevideo, en pleno barrio Atahualpa, se encuentra esta casa que en su estructura actual refleja las huellas de un pasado de esplendor. Tiempo atrás, las viviendas que aquí se erigían eran casas rodeadas de tierras y con terrenos productivos. Toman de ahí la denominación de Casas Quintas. Nos dirigimos al municipio C a fin de encontrar algún tipo de orientación con la historia de la casa, la relación con el barrio, pero nada pudimos obtener, no, ninguna ayuda nos fue brindada. Sí, luego nos dirigimos a la Comisión Especial Permanente del Prado, donde allí sí nos orientaron con información como para poder continuar esta investigación. Las casas antiguas tienen una carga energética fuerte porque van absorbiendo poco a poco lo que va pasando con el tiempo, tanto lo que ha sucedido en la casa como a sus alrededores. Y en algunas ocasiones hay espíritus que pueden aferrarse a esa casa y tomarla como propia. Esa, esa, esa casa era, era de mis abuelos, eh, donde vivían ellos, o sea, yo mi abuelo paterno no lo conocí, conocemos a mi abuela, sí, la, la, la conocí, y bueno y ahí vivía, ella vivía en España, o sea, y venía eh, también a Montevideo. Esos son dos pisos, que el de arriba es moderno y el de abajo es antiguo, uh -huh. y a su vez hay un sótano. Uh -huh. Mi abuela era, eh, se llama Doña Luciana, sí, ella, ella, ella era la que se hacía cargo de la casa y... La, la, la, la mantenía, siempre, siempre había gente dentro de la casa, ¿no? Sí, eras como esas personas de, de antes que tenías tu casa, creo yo, y ibas a morir en esa casa, o sea, no, no te ibas a moda. Estoy acá del año 63, o sea, 63. Por, por, por ejemplo, al pino ese, la, la Navidad de ese año, yo lo vi con todas las luces. Ajá. Fue el último año que que está, prendieron las luces porque al año siguiente falleció. Entonces ya no, el dueño no, no, no se prendieron más las luces claro. de Navidad. La casa no, no, no, es como que ahí después, eh, la casa tenía comida media, media como olvidada después que murió mi abuela. Después cuando la dueña falleció, uh -huh. fue que, que te dio todo eso tapado, todo. O sea, como que está todo un, bastante abandonado. Y al ir a estos lugares, tal vez la propia energía, los propios espíritus, nos puedan ir revelando la historia que allí se oculta. Llegada la noche, decidimos hacer una investigación al estilo rastros. Y comenzamos con una recorrida previa. Mientras preparábamos los equipos, dejamos esta cámara de visión nocturna sola ...en la planta alta. Bueno, eh, queda la cámara... ...de visión infrarroja grabando los sensores... ...y la grabadora digital. Bajamos con Henry y con Nacho. Colocamos también... ...un teléfono celular... ...funcionando únicamente como grabadora digital... ...y también un detector de movimiento, denominado 360. Decidimos consultar al creador de este aparato, el 360. El sensor 360 lo que hace es emitir una señal a alta frecuencia y escuchar el rebote. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo ponemos en una habitación lo que va a hacer primero es emitir una señal. Esa señal va a rebotar en todos los lugares de la habitación, ya sea las paredes, muebles, lo que haya, y va a recibir una señal. Esa señal que recibe guarda un valor. Entonces, si no hay ningún movimiento, no hay nada en la habitación, ningún cambio, ese valor se mantiene y el sensor queda quieto. Una vez que detecta un movimiento o un cambio, el rebote cambia que llega al sensor y ahí se efectúa la detección, que en este caso es con luz y sonido. Dicho de otra manera, si enciende las luces y suena, es que detectó movimiento. El sensor está colocado donde indica la flecha. Y recuerden que no hay absolutamente nadie en esta planta alta. al ver las imágenes del piso donde estaba el detector 360 se escucha y se puede interpretar como algo moviéndose o arrastrándose alrededor. Si bien es un dispositivo muy sensible, no lo activa ni el viento, ni una hoja, ni las variaciones térmicas. Posteriormente, Jorge fue a mover una puerta que estaba cerca del sensor a ver si era esta que podía encenderlo y pudo descartarlo por completo. Con este movimiento fuerte no hay de los equipos. Lo que vieron para nosotros queda sin explicación aparente. Estamos aquí ya dentro de, de la casa. Estamos con Henry, David, Javier, que está filmando en esta cámara y Jorge, que está en otra cámara. David, vamos a iniciar una recorrida previa antes de iniciar la investigación en sí para que vos vayas percibiendo, y le, nos vayas contando y le vayas contando a la gente qué es lo que, bueno, tu percepción te dice qué sucedió en este caso, qué sucede actualmente y ver si podemos documentar algo con los equipos que respalde lo que vas percibiendo. Bien. ¿Te parece? Sí. Así que te vamos a seguir y vamos a ir viendo qué es lo que va sucediendo. Bien. Ya acá siento... lo que es un muchacho que ya lo había visto antes, cuando vinimos a instalar los equipos, alrededor de 30 años, que corre, es como que va y viene corriendo observando. Está sonando arriba, está sonando el detector 360, ¿eh? dejamos un detector cuando instalamos previamente los equipos y está sonando arriba.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 vio como una foto en blanco y negro con, con toda una familia, como que ella es la, la matriarca o, o la mujer que, que gobierna a esa familia, pero que se olvidó, que se olvidó lo que ella hizo para ejercer los cimientos. ¿Qué tipo de manifestaciones? Ah, eso es eso. Sí. Hubo un ruido para este lado y justo sonó cuando David estabas hablando de esta mujer. a ver si fue un golpe de, de las ventanas, ¿no? Esta ventana está trancada. y estoy haciendo bastante fuerza y no se mueve, como pueden ver. O sea que esta ventana no fue. Pero que se olvidó. Que se olvidó lo que ella hizo para ejercer los cimientos. ¿Qué tipo de manifestaciones fue eso? un ruido para este lado para ejercer los cimientos ¿qué tipo de manifestaciones fue eso? este muchacho es muy físico puede hacer toques empujar también noto eh, dos cosas más en lo que es el sótano abajo como si hubiera algo enterrado o alguien enterrado abajo ¿Alguien enterrado abajo? Sí, como si se hubiera construido por sobre esas tumbas o eso que está ahí abajo. Como que se ocultó eso ahí. Y hay un hombre muy violento que no quiere que se vea, que se observe ese, eso que está enterrado. No quiere que se sepa ese secreto, de cierta manera. Y tiene mucha violencia. ¿Cómo notás, qué tipo de manifestaciones notás respecto a la mujer y a este hombre que notás en el sótano? A la mujer la noto como si fuera una con la casa, de cierta manera. Entonces, eh, ejerce influencia y se desplaza por toda la casa. Y por fuera también. Tiene esa cualidad de poder salir de la casa. Porque en cierto momento acá habían objetos que pertenecían a ella, que fueron retirados. Y esos objetos le dan movilidad para que se mueva de un lugar a otro. ¿Y el del sótano? Eh, es muy físico, muy... Busca aprender continuamente de todo o sea eh, esto que nosotros traemos es tecnología nueva de cierta manera es algo que desconoce pero busca aprenderlo para poder boicotearlo o, o romperlo o entenderlo eh, porque busca usarlo a su favor y por último una muchacha que es como la, la intermediaria de todo eso es como la mensajera es en quien me apoyé desde un principio para eh, obtener información del resto Intermediaria con nosotros o contigo? Eh, sí, y, y intermedia y da como respuestas. Entonces yo le pregunté respecto a ellos y me dio información. Uh -huh. eh, y ella dijo que le gustaba mucho la cajita de música, que, refiriéndose al SB7. Al SB7. Porque se les hacía muy fácil comunicarse por ahí. Especialmente a los que estaban enterrados. Ah, es, porque hay más de uno enterrado. Más de uno. Es como algo... Eh, como si hubiera algo que se tapó. Abajo. ¿Cuándo se construyó la casa? Sí. Por último, la señora está ubicada en una silla que creo que la vi en el otro piso, ¿sí? en el entrepiso. Sí, en el entrepiso. Está ahí sentada. Es el lugar donde ella se mantiene físicamente. ¿Quieres decir está ahí? Sí. Vamos. No. Lo que se ve en la pantalla es este celular, que se utiliza como grabadora digital. ¿Y por qué lo utilizo así? Porque hace tiempo ya descubrí que tenía una capacidad de registrar, cuando se utilizaba como tal, incluso mejores que las grabadoras digitales. Y no me importa la estética, por más que la pantalla esté rota, destruida, porque no lo utilizo como teléfono. Entonces la estética no es lo importante. Lo que importa aquí es el resultado. Donde indica la flecha es donde está ubicado el celular al que acaba de hacer referencia Jorge. Porque fue fue en el momento que él habló de eso. ¿El no? Yeah. No volvió a voltearse No volvió a A Ahora mismo hay dos personas que están en el cuarto. Entonces, acá, en este piso. ¿Está quieto? Sí. ¿Y arriba se el detector? ¿Sigue sonando? Hay una movilización muy fuerte acá mismo. No volvió voltearse. Para que la pantalla de este teléfono se encienda, se puede suceder de dos maneras. Una, presionando el botón aquí al costado, lo cual ocasiona que la misma permanezca encendida algunos segundos. La otra es que sean las 12 de la noche, las 0000, y por unos segundos también permanece iluminada. De otra manera no, porque justamente al utilizarlo como grabadora, no tiene chip y no tiene ningún tipo de conexión a red alguna. Por lo cual, que haya permanecido cuarenta y tantos minutos prendido, es toda una incógnita. ¿Y luego no? No volvió a voltearse. No? ¿No volvió a voltearse? ¿Y luego no? No volvió a voltearse. ¿No volvió a voltearse? Esa es la silla. ¿Esa es la silla? Sí, esa es la zona donde observo. ¿Vos habías estado hoy acá? Sí, sí, sí. ¿Y ya la percibiste en ese momento? Yo la percibí antes, en realidad días antes yo ya le había escrito a Jorge refiriéndome a una silla Ajá. donde la veía sentada, esperando. ¿Y hoy de día lo corroboraste que era esa? Vine de derecho a buscar una silla un tiempo antes de ir a la investigación ya había estado percibiendo espíritus que querían comunicar algo oculto en el lugar y una señora sentada en una silla transmitiendo una gran soledad y una gran tristeza aferrada de cierta manera a lo que había sido en el pasado incluso le escribí a Jorge por whatsapp transmitiéndole algunos conceptos de lo que había percibido y esa sensación de que había algo enterrado debajo, algo oculto debajo. Si bien estábamos abajo, la sensación que teníamos algunos era que la actividad se estaba desarrollando arriba. Y eso que aún no habíamos visto, qué es lo que pasaba arriba con los aparatos. ¿Hay alguien arriba que se esté moviendo? Si estás molesta o molesto. molesto. ¿Podés hacer sonar ese aparato que estás haciendo sonar desde hoy? Está sonando, yo no sé si los micrófonos que tenemos acá lo captan. Eh, pero sonó. Sí. Sí. Igual hay una grabadora de audio arriba. Sí. Si estás molesta o molesto, ¿podés hacer sonar ese aparato que estás haciendo sonar desde hoy? Sonando. Yo no sé si los micrófonos. Bueno, seguimos entonces la recorrida. Sí. Bien, vamos al sótano. Bien, te seguimos. que esta energía o presencia femenina le gustaba al SB7, sí, le gustaba la caja de música. Bien, vamos a hacer una sesión, vamos a ver qué, qué sale. Y por último, una muchacha que es como la, la intermediaria de todo eso, es como la mensajera, ¿Sí? y ella dijo que le gustaba mucho la cajita de música, que, refiriéndose al SB7, al SB7, porque se les hacía muy fácil comunicarse por ahí. ¿Hay personas enterradas debajo de este sótano? ¿Sí o no? ¿Hay personas enterradas debajo de este sótano? ¿Sí o no? cara fuerte tengo dormida toda la cara tengo dormida toda la cara tengo Señalo como un punto importante en lo que acaban de ver que esa voz que en una primera instancia aparece diciendo mi sangre no es la misma que a continuación se escucha, o sea, son dos voces diferentes, dos timbres distintos diciendo la misma frase. Calma, ¿no? No, no, no, no. Te pido como un último esfuerzo antes de irnos y después volver. Hay algo que nos pueda afectar. En esta casa, ¿qué es? ¿Hay algo que nos pueda afectar en esta casa? ¿Qué es? Muchos espíritus para alejar o asustar utilizan arquetipos o elementos eh, que podamos asociar como en este caso la palabra demonio no es que se trate de un demonio sino que utiliza eso para asustar no sé por qué sentí como que teníamos <coughs> que entrar para acá y fue cuando empezaron a salir un poco más de, de voces que aparentemente este, nos dieron ¿no? no, algunas respuestas. ¿no? ¿pues ¿Te sentiste como que tenías todo frío de aquel lado? Sí, es lo que habitualmente siento en las investigaciones, de, que siento primero como que se me adormece parte ¿Entre? del rostro y, y después como que se me, me corre un frío ¿tú? y es una sensación que cuando la siento eh, comienzan a aparecer este, manifestaciones. manifestaciones. Estábamos de ese lado de, del sótano y, y si bien capaz que hubo alguna respuesta, no fueron tantas y y algunas que nos pareció escuchar. no Después hay que hacer el trabajo de postproducción para escuchar mejor. Me gustaría hacer, antes de irnos, antes de, de terminar esta recorrida, algo con el Rembo. ¿sí? Uh -huh. eh, en la zona que tú dijiste, David, que sentías que había algo enterrado, ¿no? sí Vamos a hacer lo mismo, de siempre. Si hay algo que se pueda acercar a este aparato y tocar esta antena de este modo, por favor, que lo haga. ¿Estás en este sótano con nosotros? Utilizamos en este lugar el REMPOD por más de 20 minutos y no se encendió en ningún momento. Yo lo que siento, más allá de que es subjetivo, lo que siento es que en esta zona de la casa hay una energía muy fuerte, muy intensa, pero que no intenta comunicarse, o sea, no, no, no, no es ese tipo de energía, es una, una impregnación muy fuerte que tiende a desgastar. Mm. Yo creo que la sensación de actividad más moviliza, inteligente, está arriba en todo. ¿Alguna conclusión, David, que, que quieras hacer de esta recorrida? Lo que siento continuamente es como si la casa respirara y cuando tengo ese tipo de percepción es porque la casa en sí misma es como si tuviera una impregnación tan fuerte que tiene vida propia. Perdón, estábamos haciendo recién... Perdón, David, ¿eh? No, no. Estábamos haciendo una experiencia con el REMPOD eh, ¿Lo viste, Henry, que estaba totalmente inactivo? Y todos quietos. Sí, y ahora estábamos haciendo las conclusiones con David y se encendió, eh, como afirmando lo que estabas diciendo de que la casa tiene su, su sí. vida. Esa es la sensación que dio, ¿no? Sí. Como de, de que... Y, y esta mujer es quien es el eje de todo, es como quien gobierna la casa. Y la casa tiene vida propia, tiene una movilización muy fuerte y una impregnación muy fuerte. Pero esa, esa vida propia que vos decís está asociada a lo que dijiste arriba también, de que la mujer... Está como en todos lados. Sí. Bueno, vamos a, a terminar esta recorrida acá. Por lo menos tenemos un panorama general de lo que David percibe. Y vamos a iniciar la investigación con todos los equipos a ver si podemos documentar o qué podemos documentar en esta misteriosa casa aquí por la calle Burgues. Vamos. Hasta aquí fue simplemente la recorrida previa. Ahora comienza la investigación, la cual nos tendría preparadas varias sorpresas. Hasta aquí fue simplemente la recorrida previa. Ahora comienza la investigación, la cual nos tendría preparadas varias sorpresas. Colocamos una mesa en la planta baja de la casa para utilizar como base. Allí, Jorge y Henry van a monitorear esta primera parte de la investigación, en la cual David y yo vamos a recorrer algunas partes de la casa. Estamos ya con David preparado, con una cámara de espectro completo, con una grabadora digital, con auriculares. David, para ver si podemos escuchar alguna psicofonía o parafonía en tiempo real. Y están Jorge, Henry y Javier, que está filmando en este momento, aquí en la base, que van a estar monitoreando los pasos que vamos a, a dar dentro de esta casa junto con David. Yo lo voy, te voy a acompañar, David, sí, lo voy a acompañar a David... ...para este, bueno, completar esta primera instancia de la investigación... ...después de haber hecho la recorrida... ...a ver si podemos documentar algo... ...y nuestros compañeros van a estar aquí en la base... ...también verificando a ver... ...qué es lo que está sucediendo este, en esta recorrida. Por último, la señora está ubicada en una silla... Que creo que la vi en el otro piso. Si no me equivoco. ¿En el entrepiso? Sí, en el entrepiso. Está ahí sentada. Es el lugar donde ella se mantiene físicamente. Esta es la silla, ¿no? Sí. ¿Esta es tu casa? ¿Podés golpear algo para hacernos saber que es tu casa? Yo sé que te requiere mucha energía, pero... Un sonido, un golpe... Pará, pará, pará, hubo un desprendimiento acá. ¿Sonó? ¿Escuchaste? Sí, lo escuché, claro. Te lo juro que escuché que cayó algo acá. Al mismo tiempo, yo estaba sintiendo como una columna de frío. Pará, vamos a ver qué hay en el piso acá. ¿Qué se cayó? Yo sé que te requiere mucha energía, pero. un sonido, un golpe. Para, para, para. Gracias. Si te acercas a esta antena así, también nos podés hacer, te puedes hacer entender por ese aparato. ¿Generaste ese, ese golpe, ese desprendimiento que acabamos de escuchar acá adentro? Qué frío que está haciendo acá adentro, por favor. Sí. está cambiando totalmente. Lo agarran. Va, ¿eso es como cuando lo agarran? Sí. No hay, algo, hay algo agarrando el campo. Y hay un frío adelante. Está helado. ¡Muy! Mirá, mirá, mirá. Nunca había visto hacer eso. No. ¿Nos estás escuchando eso significa? Sí. ¿Crees? No, no, es, es, es, es un, un cambio electromagnético muy fuerte. Soltalo un momento ¿Querés que vayamos abajo? Agarrarlo más fuerte ¿Querés que vayamos abajo? Wow ¿Abajo hay algo malo? No, no, no Nunca habíamos tenido... Este tipo de actividad con el REMPORT. nunca. David, mostrar que no tienes nada en las manos, que no estás tocando nada. No tengo nada. No para de sonar. ¿Crees que vayamos abajo? No, no puede ser el frío que hay acá. Es impresionante. O sea, es un día frío, pero hace más frío que lo que veníamos sintiendo en la casa. Se sientan los huesos. Sí. Eso es demasiado. Es que Nunca habíamos tenido algo así. Tiene una energía muy fuerte, posesiva y quiere que vayamos abajo. ¿Al sótano? Al sótano. Ah, no, es impresionante esto. En esta casa no hay electricidad, no hay corriente, no. No. no. no. Soltalo un momento, ¿puedes Sol... soltarlo? Ah, ¡Soltalo, por favor! Bueno. ¿Querés que vayamos abajo? Pará, David, pará. ¿Vos te das cuenta de lo que está pasando? No para de sonar, le dijiste que lo suelte. Y dejó de sonar. Y al volver a nombrar si quiere que vayamos abajo, lo volvió a tomar. Vamos a hacer un... Pará. Pará. Pará. Vamos a intentar comunicarnos a través de estos sonidos que estás haciendo a través de este dispositivo. Yo me voy a quedar donde estaba ¿sí? y te voy a pedir, primero te agradezco que lo dejes de hacer sonar mientras te, mientras te hablo. Y en segundo lugar, te quiero pedir, si es que de verdad hay algo o alguien encendiendo esto, que lo vuelvas a hacer ahora. No, esto es impresionante. Nunca habíamos tenido este tipo de actividad con el rempot tan fuerte. Es muy fuerte. Gracias. Yo lo que percibí en esa silla era a la dueña de la casa, que de cierta manera nos estaba indicando que fuéramos abajo. Si bien la mayor parte de ella estaba en esa silla, era toda la casa conectada con ella. Incluso... Los espíritus alrededor parecían obedecerla a ella. Pará, David. Tomame un poco. Voy a sacar. Aprovechar esto, que hace frío. Sí. Que tuvimos un desprendimiento. Está muy frío. Sí, que está el rempo de encendido. Acabo de escuchar un golpe. ¿Estás acá? En otros programas anteriores, en el de Pisagua, concretamente, ustedes vieron la intensidad de respuesta que había con el Rempod. A cada pregunta de Nacho había una respuesta del aparato. ¿Eso que está ahí me sacó energía o usa mi energía? ¿Liberé algo o, o, o algo quedó libre después de, de estar en ese lugar? ¿Me lo podés confirmar? Pero acá lo que cabe destacar, el diferencial, es que es algo que no se había registrado antes, porque todas las luces se encendieron y ese sonido intenso y continuo, para ponerlo de una manera clara, que a todos nos resulte comprensible, es como si alguien o algo de determinada manera hubiese agarrado la antena hubiese tomado control del aparato, porque si no, no queda encendido en ninguna ocasión las cuatro luces y con ese pitido tan intenso y continuo. Quiero destacar que hay un espejo en ese lugar, resto de... tal vez de algún mueble o de algo, y los espejos tienden, a nivel espiritual, los espejos tienden a amplificar, a aumentar, y a veces juegan un papel importante como un portal. Sí, fue justo enfrente de este espejo, y esta silla que además, eh, nos dijiste, David, durante la recorrida, que sentías que era el lugar donde esta mujer estaba, que tuvimos esta actividad impresionante con el Rempo sí. que nunca, en todas las investigaciones que hemos hecho se encienden en las cuatro luces como si alguien se estuviese aferrando a, a, al Rempo Y este frío, el que todavía está Y además de que estuvo un ratito ahí y no se prendía sí. y, y se, se comenzó a prender después que yo pedí ese tipo de, de golpe y de aferración y nosotros escuchamos acá adentro una especie de desprendimiento, de, sí. de revoque o lo que sea yo sé que te requiere mucha energía, pero un sonido, un golpe... acá? ¿Qué fue eso? No, esos son los ruidos de afuera del camión. Hay un camión afuera trabajando. ¿Y el del sótano? Eh, es muy físico, muy... Es como algo... Eh, como si hubiera algo que se tapó abajo. ¿Cuándo se construyó la casa? Sí. ¿Hay algo que nos pueda afectar en esta casa? ¿Qué es? La verdad que no se ve nada. Está como más oscuro que hoy. Sí. Estoy sintiendo que lo que estaba, que se movió, está ahí. ¿A dónde? Acá, en esta zona. Está más frío. ¿Sí? Acércate. Está más oscuro para ahí. Y está más frío. Es, esa sombra está localizada ahí. Voy a prender el rempo de vuelta. Si se mueve, debería alterarlo. ¿Esa es la zona donde ves la sombra? Sí. Eh, ahí estoy. Es más atrás, pero ahí estoy bastante cerca. Lo voy a acercar. Me voy a acercar yo. Estoy sintiendo una estática muy fuerte acá. Acá donde estoy... ¿Estás acá? ¿Por qué te escondes? ¿De qué tenés miedo? ¿Estás acá? ¿A vos te estás sonando la panza o vos? Nada. Yo sentí un, como un rugido también. Yo pensé que era. No, no, yo no fui. Yo no fui. Yo sentí como un. como una especie de gruñido, ¿eh? Sí, como... sí, sí, sí. Se estaba perdiendo el rembo recién, ¿eh? Sí. Es, es, yo estoy sintiendo una estática. Mira, Que es muy extraña. ¿Estás acá? Yo te siento acá. David, si hay gruñidos sí? y todo esto, no, no, no es nada positivo esto. Ya lo sé. Pero lo siento, está, está ahí. Lo puedo sentir. Está frío. Es evasivo. Es un, como un bloque de energía. No, no dialoga. Solo le molesta cuando yo me acerco. ¿Qué fue eso? Hubo uh, un ruido, un ruido infantil. Sí, eso fue un ruido infantil. No, oh, no, ruido infantil, gruñido. Sótano. Pero está ¿Puedes acercarte, por favor? No. No me quiero acercar. Es algo muy oscuro que está acá enfrente y se puede sentir. Una cosa es lo que ustedes pueden ver a través de la pantalla y otra cosa es lo que se vive eh, en ese lugar, en ese momento. Realmente la sensación en ese sótano no era para nada positiva y con la experiencia de otras investigaciones y con lo que veníamos registrando no quería acercarme por las consecuencias que he tenido en otros lugares con las mismas características. Voy a intentar acercarme más. David, yo me quiero ir de acá y ir a buscar... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se me está congelando el brazo. Ah. Jorge, eh, ¿puede bajar alguien acá? Tengo, tengo, en serio tengo el brazo muy frío. Alguien que... ¿Eso qué fue? Tengo el brazo muy frío, en serio. Acá hay una masa negativa muy grande. No, siento el brazo. Ahí bajo Henry. Estamos acá y... el Rembo no se encendía y de repente se, se encendió David dijo que vio como una sombra que estaba ahí y toqué esa sombra y, y no siento el brazo lo tengo muy frío Sí. yo lo siento por, por el aroma ¿qué aroma sentís? Ah, densidad, energía muy, muy, muy está de... atrás de ustedes, sigue estando ahí y nos pareció es, escuchar alguna especie como de de, de sonido animal o y luego... Del... Como un son y luego como un sonido infantil. Pero no habla, no dialoga. Cuando me acerqué es cuando. Bah, no siento el brazo, en serio. Bueno, va vamos a, David, va vamos a subir, ¿sí? Y bajamos después con más equipo. Vamos a recargar las baterías. A mí pasó de 66 minutos a 42. ¿La batería? Sí. Cuidado. Es que no tengo apoyo. Bueno, vamos a volver más tarde a ver qué hay acá. Jorge, vos le tocaste el brazo? Sí, aparte, esto está helado. La campera está helada. Yo estaba en el mismo lugar que él. Toquen en mi ropa. Javi, ¿vos estás tomando esto? Si sí, está en la misma temperatura. Ah, no, no. Toquen la... está Aparte va más allá del material. La mano no la siento. La tengo como adormecida. A ver la otra mano. La otra mano normal. Además coincide con los aparatos y con, y con lo que escuchamos. Yo me quería ir, yo no me quería acercar ahí. Cada uno tiene una facilidad diferente para percibir o notar las energías puede ser el olfato, las temperaturas, una sensación de electricidad. Pero aquí lo que se estaba dando en forma objetiva era que los aparatos comenzaban a detectar y documentar los fenómenos. En esta investigación, como en otras, hay muchos hechos subjetivos que evidentemente son difíciles o por no decir imposibles de transmitir, de sensaciones a través de la pantalla. David, yo me quiero ir de acá y ir a buscar. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se me está congelando el brazo. Tengo el brazo muy frío, en serio. No podemos probar de una manera objetiva ni el frío de David ni la sensación de hormigueo y que se le duerme el brazo. Eso es totalmente intransferible a través de la pantalla. Pero lo que sí es objetivo han sido los registros. La interacción con el Rempod. Estoy sintiendo una estática muy fuerte acá. Acá donde estoy... Los dos gruñidos. ¿Por qué te escondes? ¿De qué tenés miedo? Ese sonido infantil. Y esa voz masculina que no pertenecía a ninguno de nosotros que hizo esa sentencia tan extensa. Esta psicofonía o parafonía que se escucha aquí cabe aclarar que es una parafonía o psicofonía y no una voz externa porque tiene un volumen muy alto y la calle, además de la casa donde nosotros estábamos, está bastante alejada. O sea, esa intensidad no se podía registrar. Tiene como característica, además, de ser una sentencia larga, de la cual apenas distinguimos la última parte. Eso es lo que entendemos, el final. Pero que se registre una psicofonía o parafonía tan larga, con una frase tan extensa, y de esa intensidad, no es de esas cosas comunes que suceden en una investigación. Y por supuesto no es la voz ni de Henry, ni de Javier, ni de Nacho. Bueno, vamos a parar un poco ahora, David está todavía muy afectado por lo que acaba de pasar. Eh, vamos a cargar un poco las baterías porque de, de repente bajaron este, considerablemente y vamos a retomar la investigación una vez que, que estemos un poco más recuperados, tanto David como este, los equipos este, con más batería para seguir investigando esta misteriosa casa que de a poco va este, desentrañando un poco de su historia. En esta investigación que compartimos con ustedes pudimos detectar una potente e inteligente interacción con el Rhenpot en aquella silla esos sonidos extraños parecidos a gruñidos en el sótano que tal vez sean parte de esta historia de esta casa Pero seguramente aún más los va a sorprender lo que vamos a compartir con ustedes en el próximo capítulo de Rastros cuando sigamos investigando esta increíble casa. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el equipo en esta casa. Hay algo que está haciendo sentir a David y a Henry, una sensación de angustia. ¿Y eso Otro qué fue? Golpe. No, no, no. Hubo una voz. Una... Esto es muy raro. La silla, la mitad no se le ve. Son las 3 y 33 de la mañana. Bueno, entonces, demostrarlo de alguna manera. ¿Qué fue eso? Fue movimiento ahí. Ahí arriba. Y se prendió arriba. ¿Qué pasó? Se apagó la luz de la cámara. ¿Eh, ¿Escuchaste? Hey, hey, hey, ¿Escuchaste hey, hey, hey, eso? Hay algo, hay algo, hay algo atrás de Javier. No está bajando hacia nosotros. Se acerca. Hay dos, está están bien mí.